Hola, hola, preciosuras. Vamos a hacer el horóscopo para las personas de Aries, de Sol, Ascendente, Planetas en esternium. Venimos de una semana o de un fin de semana de luna llena en Tauro. Esta luna llena súper potente allí al ladito de Urano, Urano en Tauro. Bueno, espero que hayan visto el video de la semana pasada porque es allí donde hablo de la luna llena. Entonces, vamos a ver cuál es el horóscopo para Aries esta semana y vamos a ver cuál es el mensaje que tiene para ti el tarot de 8. Recuerda suscribirte al canal, darle al botoncito, a la campanita para que te lleguen todas, eh, todos los videos que voy a estar subiendo. Bueno, ahora sí comenzamos. Para Aries nos sale el mensaje de la armonía. Es una semana, si bien... Donde la luna pasó por tu signo y ahora tenemos esta luna nueva. O todavía continuamos con esta luna nueva ya para, para cuando veas este, este, este horóscopo. Eh, la luna estará en Géminis, estará siendo sextil eh, a, tu, a tus planetas en Aries. Nos está hablando de que trae cierta armonía. Aquí eh, muchas cosas quedaron claras con la luna llena. O posiblemente quizás no en el mismo momento pero sí durante la semana es como que entras en un en un juego en donde empiezas a comprender todo lo que ha sucedido no solamente las últimas semanas sino cómo ciertos eventos en nuestra vida sobre todo en tu vida han estado eh, preparándote para todo lo que se viene la armonía nos habla de, de encontrar un equilibrio entre lo material, lo económico y lo espiritual. Lo material, que puede ser lo mismo que lo económico, y lo espiritual. Poniéndolo de otra manera, lo terrenal, terrenal mundano, y lo más elevado que es tu espíritu tu esencia. Va a haber cierta comprensión y va a haber cierta armonía. Así que aprovecha este momento de armonía porque si todavía faltan cosas por comprender, pídele a Dios, pídele a tus ángeles que te ayuden a entender lo que necesitas entender. Bien, ahora vamos a ver con el tarot de Rider Y. ¿Cuál es el mensaje para mi gente linda de Aries esta semana? Vamos a ver. Mm, sale súper positivo y te salen dos arcanos mayores, entonces tres arcanos mayores, sí, por el momento tres arcanos mayores, entonces mira, esta es una semana donde hay un éxito tremendo, diligencias documentos eh, todo lo relacionado a impuestos es una semana para prestarle atención a eso pero si tú estás pidiendo un crédito probablemente sea una buena semana aunque mercurio esté retrogrado recuerden que sale de su retrogr retrogradación el 4 de noviembre entonces igual con Mercurio retrógrado o no retrógrado, yo te diría que te lances a eh, hacer peticiones si tienes que hacer una petición de un crédito, si tienes que chequear algo de una visa o de un permiso. Porque mmm, probablemente esto sea súper positivo para ti. Es una semana en donde se ve mucha estabilidad, no solamente económica como te decía antes, sino también una, una estabilidad emocional, espiritual. Si bien nos sale el 2 de basto queriendo, queriendo allí explorar el mundo, ¿no? ser un poco como Cristóbal Colón, irse a la aventura, a, a descubrir cosas nuevas, quizás... A causa de la pandemia no sea el mejor momento, pero no te desanimes porque esos momentos van a llegar. Tú ahora estás trabajando, estás construyendo eh, algo positivo en tu vida, puede ser también unos ahorros económicos que tengas para un proyecto de un viaje ya sea por estudios ya sea por trabajo o ya sea porque simplemente quieres cambiar de aires y quieres probar suerte en otro lugar también es una semana en donde bah, las decisiones las elecciones van a ser eh, va a ser necesario que te que escojas hacia dónde quieres ir no sea a la derecha o a la izquierda no estoy hablando nada de política pero van a ser momentos en donde tengas que tomar una decisión con la madurez con la experiencia que tienes puedes hacerte aconsejar por tutores coaches, psicólogos también para tomar esta decisión que definitivamente va a cambiar el rumbo de tu vida se ve que es una decisión una decisión bastante importante también es una semana en donde hay mucha acción hay mucho viaje si bien eh, no son viajes largos pueden ser viajes cortos aunque se ven viajes a otros países yo te veo como que mmm, definitivamente hay mucha energía vital y hay que aprovechar esta energía para crear para que sea productiva para que no quede allí estancada, porque si queda estancada, de alguna manera esto te va a frustrar y va a jugarte en contra en un futuro. En la salud, pues yo te diría que está muy bien aspectado, solo eh, haz más deporte, aliméntate mejor y ah, presta atención de repente eh, en viajes, eh, si vas a viajar en coche, auto, autobús, eh, si vas en vía, presta mucha atención. En la parte económica, como te decía, hay que tomar una decisión, pero esto también puede ser en el plano, no solamente del trabajo, sino en el plano amoroso o en el plano de la salud. Aquí se ve una decisión determinante para tu futuro. Y bueno, es una semana con bastante acción. Ahora vamos a ver las cartas para ustedes en el plano del amor. Las personas que están en relaciones... Esta carta no quiere entrar. Las personas que están en relaciones de parejas... Y para las personas que están solteras. Entonces, fíjate, para las personas que están solteras, vamos a, a poner un poquito las cartas acá arriba para que las puedas ver mejor, es el tarot de la magia sexual. Entonces nos sale primero la sota de espadas y el 6 de copas. Ok, la sota de espadas nos está hablando de... Cierta determinación, ¿no? De cierto juego de seducción que, digamos, no todo el mundo está dispuesto a jugar. Entonces, el 6 de, de copas perdón, nos habla también de ilusiones, de unas expectativas, de un deseo, de repente muy elevado de encontrar o de estar en una relación que esa persona no te va a dar el 10 que tú quieres porque simplemente no sabe cómo ser un 10 porque es un 6 o es un 7 entonces eh, hay que aprender a no meter tantas expectativas tantas expectativas en tu relación de pareja porque al la final esto puede traer mucha eh, frustración mucha indecisión te diría también que um, la falta de comunicación, de aclarar bien cuáles son tus deseos, cuáles son tus verdaderas intenciones en la relación puede estar causando algún desequilibrio para ustedes. Para las personas que están solteras, pues nos, nos sale el 3 de copa. El 3 de copa es una carta súper positiva que habla de celebraciones. Aquí habla también de un complemento. De repente, no es que vas a encontrar una persona que te complemente porque ya tú estás completo, sino más bien es como el momento de, si estás soltera, soltero, de celebrar tu soltería, de salir, porque seguramente vas a encontrar. El que busca, encuentra. Y si no te encuentran, o no has encontrado tú, bueno, deja que te encuentren. Sal para que también te puedan encontrar encontrar. Ahora vamos a ver cuál es el mensaje de los angelitos. Si tú quieres hacer una pregunta para el signo de Aries, vamos a ver qué responden los ángeles para ti. Vamos a ver. Vamos a tomar esta carta y nos sale la situación va a mejorar. ¿Y cómo va a mejorar? Va a mejorar un montón, de verdad. Eh, sea en el plano del amor, de la economía, bueno, del amor, tengamos en cuenta que si no se pone en práctica la comunicación asertiva o efectiva, eh, sí puede haber cierto quiebre en tu relación. Pero sí que las cosas van a mejorar en el plano de la salud y en el plano de, del trabajo, del proyecto de vida, va a mejorar muchísimo. Ahora también vamos a sacar una cartita de el Hoponopono, Vamos a ver qué carta sale para ustedes. Los mensajes, pues, salieron, salió una aquí volteada y la, la, el mensaje dice uh, Yo elijo la paz y la libertad. Yo elijo la paz y la libertad. Bueno, signo de Aries, espero que te haya gustado este horóscopo de esta semana. Eh, te deseo que tengas una super semana llena de éxito, se ve que vas a tener muchas bendiciones, así que bueno, como siempre los invito a que si les gusta el video me regalen un like, comenten, compartan, suscríbanse y bueno, ya nos estaremos viendo en próximos videos. Bye bye.